Hola a todos, mi nombre es Luis Alberto Carrillo León, soy estudiante de la Licenciatura de Educación Básica con énfasis en inglés. Eh, actualmente estoy en, la, en, el, en Alemania, en el estado de Baden-Württemberg, en la ciudad de Karlsruhe. Y estoy ahorita mismo en el campus de mi universidad, la Pedagogische Hochschule Karlsruhe. Y bueno, por medio de este video quiero invitar a todos los estudiantes a que se animen a hacer el intercambio estudiantil. Eh, sonará muy cliché, pero créanme que es de las mejores experiencias que podrán tener en su vida. Van a aprender mucho, van a conocer muchos lugares, muchas personas. Tendrán más, más oportunidades en el futuro, bien sea tanto en Colombia como en el lugar al cual vayan a hacer su, su intercambio. Y nada, simplemente atrévanse, va a ser una excelente experiencia. Y bueno, espero que estén todos muy bien. Gracias UD.